Hoy te quiero explicar cómo hacer una puerta corredera con cristales en metal y moderna, porque es normal que queramos dividir la cocina del resto de la casa, separarla, pero muchas veces lo que no queremos es colocar una puerta opaca completamente y para eso este tipo de puertas es una solución fantástica. Estamos en una puerta que mide dos metros 40 de alto y un metro de ancho y quiero contarte las claves por si estás pensando en utilizar algún modelo similar a este es una puerta Corredera Y la clave está en la guía, la guía superior. Es una guía clean que sujeta la puerta por la parte de arriba y cuando deslizas va muy suave. ¿Qué ventajas nos dan este tipo de guías? Que no necesitamos ningún raíz ni ninguna pieza abajo en el suelo porque sería un problema a la hora de transitar del resto de la vivienda hacia la cocina. Tropezaríamos con ella. En este caso esta puerta se hace a medida, no conozco ningún fabricante que haga las puertas como estándar, como este tipo de modelos estandarizados y cada cliente tiene la opción de poder decidir las medidas que quiere y sobre todo en las divisiones. La puerta que tenemos detrás tiene cuatro divisiones de 54 centímetros cada una y se le ha colocado un asa o un tirador en forma de aleta para que tampoco sea muy pronunciado y se funda con el resto de la perfilería. Puedes hacerla en hierro o en aluminio, pero siempre hay que lacarla en el color que más te guste. Habitualmente estamos acostumbrados a verlas en nuestro canal de YouTube en negro o en color blanco. Y para que la puerta se oculte y quede completamente Introducida dentro del tabique, se necesita darle esa cavidad, ese hueco en el interior. Muy buena solución para dividir tu cocina del resto de la casa y aún así mantener el contacto visual con el resto de la vivienda.